tenemos nuestro entity manager que nuestro entity manager ahora mismo creamos unas entidades aquí vale que las hemos hecho como entidades de pega con unas cuantas cosillas así sin más sencillitas son un sprite una posición un ancho un alto ya es de pega tenemos el entity manager que es el que posee las entidades en un vector vale y accedemos a las entidades de forma directa haciendo getEntities, aquí tenemos un método getEntities, que es const, lo cual significa que nos devuelve una referencia constante, y ese getEntities que tenemos aquí, es al que acceden nuestros sistemas, en particular ahora mismo nuestro renderSystem, nuestro renderSystem recibe, cuando es construido, recibe una copia del EntityManager, aquí en el main. Aquí en el main, nosotros creamos el Entity Manager, ¿vale? Y a continuación tenemos aquí nuestro Render System, que es este de aquí abajo, al que le pasamos el Entity Manager como parámetro, que él lo coge por referencia. Pero esto es un problema, y de eso he hablado con algunos de vosotros. ¿Cuál es el problema? Están acoplados el Entity Manager y el Render System cuando hago esto. ¿Vale? Lo hicimos la semana pasada como un método fácil para dar un primer paso, pero no como un método escalable. Porque esto lo que supone es que nuestro Render System solo puede funcionar en un sistema donde haya un Entity Manager como ese. Y si cambio el Entity Manager, puedo jorbar el Render System. Y si cambio el Render System, podría jorbar el Entity Manager, aunque aquí en principio la dependencia es del Render System con el Entity Manager. Si yo ahora cambio el Entity Manager, por ejemplo, decido que en vez de tener un vector, ahora quiero que tenga un map. Y el Render System esperaba en el Get un vector. Entonces tendré que hacer más cosas para mantener lo que le mando al Render System. Cosas de este estilo. ¿Vale? O si cambio y ya no se llama Get entities, el Render System ya no llama Get entities. Ya hemos fastidiado. Si Get devuelve otra cosa. El Render System, fastidiado, ¿vale? Tenemos una dependencia Bueno, parece tontería porque solo tenemos un método, pero si en vez de un método el Render System empieza a llamar a métodos, que esto es lo que va a pasar, y me habéis oído decir en clases anteriores lo de los Singletons, esto es lo que pasa con los Singletons, que todos los Singletons empiezan a tener referencias a los otros Singletons y unos llaman a otros todo el rato y eso genera acoplamiento, y eso significa que cuando un singleton cambia, todos aquellos que llaman a ese singleton esperando que haga una cosa, se ven afectados. De modo que cambiar una cosa en el código nos obliga a cambiar un montón más. Ese es el principal problema, que no es escalable. Que en el momento en que nuestro código todo interdepende una cosa de la otra, si cambiamos una cosa afecta a todo. Y eso tenemos que evitarlo porque además, si somos cinco o seis o cuatro en un grupo, lo que queremos es poder trabajar de forma independiente. Que cada uno, si yo tengo que hacer un render system, yo me entretengo en hacer un render system bien y no me tengo que preocupar de si otra persona está haciendo un entity manager distinto, que no va a pasar nada porque mi render system tiene que ser independiente. Pero ahora mismo no, ahora mismo es dependiente. De modo que si la otra persona no hace lo que yo espero en el entity manager, mi render system lo puedo a lo mejor tener que tirar a la basura, porque dependen el uno del otro. Vale, entonces la cuestión es, hay que evitar estas dependencias, y para eso lo que vosotros estáis intentando usar, que es una estrategia, pueden haber más, vale pero es una estrategia, y es la estrategia principal, uno de los pilares, como os he dicho, de la programación orientada a objetos, que es la separación entre interfaz e implementación. De modo que yo en realidad, desde el Render System, quiero acceder a cosas en mi juego, quiero obtener un vector de entidades, quiero tener cosas que necesito, pero lo estoy haciendo ahora mismo a través de una, de una implementación concreta, de un entity manager. Yo no quiero eso, yo quiero una interfaz que a mí me permita acceder a las cosas, una interfaz es un conjunto de métodos, yo puedo llamar a mi getentities o podría llamar a otro get de otra cosa o a lo que fuera, pero no necesito que eso esté acoplado a una implementación concreta. Porque si está acoplado a una implementación concreta, cuando cambie, me fastidia. Al final, en el fondo yo llamo métodos y esos métodos se traducen en una implementación concreta. Pero si eso está desacoplado, la persona que ha hecho la implementación podría hacer otra y cambiarla y yo sigo llamando a la misma interfaz mientras la interfaz no cambie. Esto es lo que se hace en programación orientada a objetos con un nivel de herencia. Y esto además tiene otro nombre, que ya os lo he dicho a algunos, que es polimorfismo. Yo tengo métodos a los que llamo y yo los llamo desde un sitio sin saber cuál va a ser el código concreto que voy a ejecutar. Que es lo que tenéis algunos cuando tenéis una clase base objeto y de la clase base objeto, gameObject o lo que sea, tengo un player, tengo un tanque, tengo una bala y todos tienen un método update. Si alguien que hace un for llama al método update no sabe si ese método update va a ser un update de player, de tanque o de bala, y le da igual, él solo tiene que llamar update. Eso es polimorfismo, unas veces está llamando a una función y otras a otra, pero con la misma interfaz, por eso la interfaz se llama polimórfica. ¿Cómo se implementa eso en C++? ¿Y cómo lo aplicamos a nuestro problema de aquí? Que es que yo no quiero darle una referencia a mi render system, si yo no quiero darle una referencia a mi Render System, lo primero que voy a hacer es quitar la referencia. Entity Manager fuera, y esto automáticamente va a hacer que no me compile, pero me vengo a mi Render System y ya no tengo Entity Manager fuera, ya no voy a tener aquí un Entity Manager, una referencia, quito el acoplamiento, pero ahora sigo necesitando, cuando yo haga update, necesito poder acceder a mis Entities y a las cosas que yo estoy manejando. Entonces, lo primero que me habéis propuesto algunos es, bueno, le tengo que pasar un parámetro, es una opción. Pero claro, ¿qué pasa ahora si este sistema necesita un vector de entities y otro necesita un vector de otros componentes y otro necesita dos vectores y un bool y otro necesita otra cosa? Claro, si ese es el problema, tenemos dos opciones, o hacemos un update que tenga todos los posibles parámetros y algunos pasen de ellos, que es una guarrada, básicamente, es una guarrada funcionaría, ¿vale? Funcionaría, pero es una guarrada, y diría alguien, bueno, espérate, es que muchos parámetros, por eso no, creamos un struct que tenga todos los posibles parámetros y solo le pasamos el struct a todos, ¿vale? Es un poco menos guarrada, sigue siendo algo guarro, ¿vale? Pero empieza a ser algo mejor. Si vamos en esa línea, lo último que deberíamos hacer es pasarle un objeto que sea simplemente un conjunto de métodos que él puede usar llamadas, sin que ese objeto él sepa de quién de quién depende. Y esto es algo de este estilo. La vamos a llamar... O mejor así, GameContext. Podemos pasar una referencia. Lo llamo GameContext. ¿Qué es, game? ¿Qué es un objeto GameContext? Lo tengo que definir ahora, pero lo que va a ser esto es una interfaz que tenga métodos que me permiten acceder al contexto de mi juego, o es decir, a los datos actuales que yo puedo querer acceder. ¿vale? ¿Cómo defino este GameContext? Pues voy a crearlo. ¿Qué necesito en este GameContext de momento? Este GameContext lo voy a crear en una carpeta, por ejemplo, voy a crear una carpeta útil. ¿Vale? Y vamos a crear un Game Context. Poner bueno, minúscula, a mejor. Vamos. Vamos. ¿Vale? En context. ¿Qué cosas necesito por ahora que mis sistemas puedan acceder? Al vector de entidades. ¿No? Necesito que pueda acceder al vector de entidades. ¿Vale? Esto lo tengo definido en el Entity Manager. ¿Vale? Este de aquí me lo traigo aquí. Y esta implementación me sobra. No tengo definido bigEntities, lo tendré que poner ahora, ¿vale? Pero esto es lo que es la interfaz, un método para obtener las entidades. Y eso es lo único que quiero que esté aquí, porque esto es solo interfaz. Y como es solo interfaz, además, lo que voy a hacer es que esta interfaz la tiene que implementar otro, no yo. Yo podría implementar una versión de esta interfaz, pero quiero que la implemente otro, es decir, todos aquellos que implementen esta interfaz podrán considerarse que son GameContext. Esa es la idea de una interfaz. Una interfaz es un conjunto de métodos y alguien que quiere implementarla lo que hace es heredar de la interfaz, implementar los métodos y por tanto se considera que ese objeto es un GameContext. ¿Vale? Que es lo que es la herencia. Y luego podemos hacerle un cast a cualquier objeto a GameContext y pasarle el GameContext a nuestro render system de modo que el render system no sabe cuál es el objeto concreto. Solo sabe que es un game context, alguien que implementa la interfaz game context. Ya está, los métodos que yo ponga aquí. Entonces, problema primero. Si va a implementar, significa que alguien tiene que heredar de aquí e implementar estas funciones, estas, no otras, exactamente estas, ¿vale? Dime. Eso es lo que tenemos que definir nosotros, ¿vale? Y una de las cosas que yo recomiendo cuando hagamos interfaces es que hagas una interfaz pura. Una interfaz pura es todos los métodos sin implementación y obligando a el que está debajo a que los implemente. La forma más fácil de empezar. Luego hay cosas que se pueden hacer para tener implementaciones por defecto y cosas, pero no os liéis. Porque para no cometer errores que luego afecten a la escalabilidad, lo mejor es empezar sencillo. Sencillo es, estoy haciendo una interfaz... Es una interfaz y ya está. Son métodos, son declaraciones de métodos que alguien de abajo tendrá que implementar. Pero eso vamos a ver ahora cómo. Primero, este backentities hay que definirlo. No lo tengo definido. Voy a copiarlo. ¿Vale? Backentities es esto. Y esto de backentities, que me lo estoy llevando de un sitio a otro, yo creo que lo que voy a hacer es, como es un alias... Lo que voy a hacer es lo apropiado. Este back entities en útil me voy a crear un objeto que voy a llamar um, pp type aliases. ¿Vale? Y solo son aliases. Sí, vale, lo de name va muy bien. copio mis type aliases, aquí la idea de estos type aliases básicamente es crear un ficherito .hpp que solo tiene los using, estos de aquí, para que en otros sitios yo incluyo el hpp y uso Hago y uso de los using que queda bien y Vale, ahora tengo un pequeño problema, y es que mi entity t está definido fuera. Voy a decir una cosa, ¿por qué ahora no quedaría bien que hiciera esto? Aunque me dice que está bien, ¿por qué esto puede ser problemático? Dime. No, el entity está dentro del namespace, es una definición mía. Claro, ese código se vaya a copiar en el... No, es porque ese código se vaya a copiar en todos los sitios. ¿Esto qué es? ¿El? ¿Un tipo? Sí, es un tipo. Viste con corbata, es elegante, es un tipo, sí. No es eso lo que pregunto. ¿Ese t de vector de entity t qué es? Es un vector de objetos entidad. ¿Cómo puedo crear yo un vector de objetos entidad sin conocer el tamaño de un struct entity t? ¿Es posible? Si fuesen punteros sí, porque yo sé el tamaño de un puntero. Referencias igual porque son punteros encapsulados pero de un struct de el entity t yo necesito saber si un entity t ocupa 10 bytes o 100 no lo sé si pongo ese struct entity t no sé si entity t ocupa 100 bytes o 10 la única forma de saber cuánto ocupa un entity t es mirar a su declaración a todo el struct completo del class para ver qué miembros tiene y saber cuánto ocupa si no lo veo no puedo crear un vector de eso. Entonces, esto funciona porque aquí solo estoy definiendo un alias. Y esto podría dar algún pequeño problema de compilación si lo hago así, porque si yo esto lo incluyo en otro fichero y ese fichero que yo incluya no hace include de entity t, cuando esto se vaya a usar en ese fichero, al final me dirá que no sabe lo que es un entity t y no puede crear un vector de entities. ¿Vale? Entonces, aquí... Técnicamente sí me hace falta un include. Y ahora tengo un pequeño problema: es que mis entities T están definidos a pelo dentro de la clase EntityManager. ¿Vale? Entonces, lo lógico aquí es crearme una carpeta de componentes, aunque sea todavía poco pronto. Me llevo mi entity T y me creo un componente Entity, aquí me dan falta mis includes claro, Vale. Y ahora aquí tendré que, si voy a usar Entities, el BEC Entities este de aquí, ahora lo que voy a hacer es un include de mis types. Type aliases. Y aquí en mis type aliases, ahora sí podré incluir cmp barra Entities. Esto no. ¿Se entiende lo que he hecho? ¿Sí? ¿Cómo has dicho? Sí, bueno, me he llevado las entities, me las he llevado un componente, que todavía no es, porque es un entity completo, ¿vale? Ya haremos componentes. Pero me lo he llevado y ahora ya puedo hacer un include para que aquí cada cuando alguien use este alias, lo use con conocimiento de causa, ¿vale? Con lo que significa. Simplemente. Vale. Y aquí este getEntities, ahora mismo podríamos decir que EntityManager implementa getEntities, ¿no? Porque está puesto aquí la implementación. ¿Sí o no? Cuántos decís que Entity Manager implementa Game Context. No, lo voy a decir no, no, lo no se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Vale. ¿Cómo se lo digo? Que este Entity es el de Game Context. Bueno, heredando. heredando, vale. Necesito heredar para decir que EntityManager es un Game context no para heredar de game context tengo que incluir GameContext, context ¿Sí? ahora si sí, un entity manager es un game context y esto la herencia pública lo que significa es, todos los métodos públicos de GameContext pasan a ser métodos públicos de EntityManager. Todos los miembros públicos de GameContext pasan a ser miembros públicos de EntityManager. Se hereda. Eso en la estructura en memoria significa que si GameContext fuera un objeto, no fuera una interfaz como lo hemos definido, los objetos sabéis que tienen sus miembros y podría tener un X, un Y, un Z, lo que fuera, varios miembros... Si yo creo un objeto Entity Manager, al crearlo se me crearía en memoria primero los miembros de GameContext, x, y, z, los que fueran, y a continuación este BackEntities que tengo aquí. Eso sería el layout final de un objeto Entity Manager mío en memoria, es decir, primero aquello del que hereda y a continuación yo, y eso es un objeto total, ¿vale? Porque estoy compuesto de GameContext. Lo heredo. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿este GetEntities...? Implementa la interfaz GameContext. ¿eh? Me encanta que todos contestéis que no, porque eso es porque pensáis que voy por ahí, ¿no? Dígame. Le falta, le falta el virtual y el override. No, ese no le hace falta. El override no le hace falta, aunque se lo pondremos. Y ahora explicaré por qué. ¿Por qué falta virtual? Casi, casi. Todos tenéis dudas de qué significa virtual, ¿no? Hace falta entender qué es virtual y por qué está ahí, ¿vale? ¿El? Sobreescribir, que es lo que significa override, no? Va bien. Bueno, vamos a hacer una suposición, ¿vale? Supongamos que los objetos de tipo entity manager ocupan 10 bytes. ¿Sí? O 8, porque así es potencia de 2, ¿vale? Un entity manager, lo voy a abreviar como M, ocupa 8 bytes. De los cuales, 4 bytes proceden de GameContext. ¿Sí? Es decir, GameContext, por lo que sea, tiene un win 32 4 bytes. Cuando yo creo un EntityManagerT, heredando de GameContext, tengo ese win 32 que son 4 bytes, y otro más que creo yo, 8 bytes. ¿Sí? Hasta ahí bien. Si yo ahora creo un array de objetos EntityManager, ¿vale? Un array, array, que van a ser 10 objetos, ¿sí? Esto me creará en memoria, pues supongamos que lo pongo así, los voy a poner como 8, de hecho en vez de ponerlos como 8 los pondré como 4 y 4, que quedará mejor. Son 2, 4 y en vez de 10 lo voy a hacer de 8, que así me gusta más. Ocho objetos seguidos en memoria, ¿sí? Porque es lo que es un array. Ocho objetos seguidos en memoria que son un array. Yo ahora, como C++ es un lenguaje fuertemente tipado, significa que C++ sabe en todo momento de qué tipo es aquello a lo que nos estamos refiriendo y necesita saberlo. Como un Entity Manager hereda de un GameContext, yo ahora hago algo como esto, gameContext, un puntero, y hago que apunte a array0, ¿vale? Ignorando un poco que esto C++ se va a quejar, ¿vale? Ignorando que se va a quejar, vamos a suponer que funciona y que lo podemos hacer realmente si lo forzamos con un reinterpretcast, cast, o sea que podríamos hacerlo. Cuando yo ahora intento acceder a estos datos a través de un puntero GainContext, C++, de aquí en adelante, si yo uso p, imaginemos que tengo una función o directamente, que son públicos, y hago p.a, ¿vale? Si aquí tuviéramos que esto tuviera el miembro a, que es uin32, y aquí tenemos, para ser muy originales, uin32b, b ¿Vale? Si yo hago esto y meto un 5, estaría, si lo hago bien, ¿vale? Que no me decís nada, pero eso está mal. ¿Vale? Si lo hago bien y meto un 5 en el, la variable a de este, estaría metiendo un 5 en estos 4 bytes de aquí. ¿Sí? ¿Hasta ahí correcto? Muy bien. ¿Qué pasa con estos 4 bytes de aquí? Para mí no existen, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo soy un GameContext. ¿Sí? ¿Vale? Con las mismas y porque esos no existen, supongamos que GameContext tiene una función setA. ¿Sí? Y EM tiene otra función setA. Si yo ahora hago p set a 5 a cuál llamo por qué porque, o sea, el tipo o, el tipo o. ya, pero la función set está definida en a y está definida aquí, o sea, está definida en gc y en m EM, en los dos los objetos son de tipo m EM y me habéis dicho que esto de aquí no lo sé porque yo he hecho un cast y ahora soy gc entonces, ¿por qué C++ aquí llamará a esta y no a esa? No sabe que hay un Z también. Yo soy GC, llamo y llamo a mi función, la función del tipo del que yo soy. Soy GC. Pero yo en realidad lo que voy a querer muy a menudo es que se llame a la del tipo real. Si yo estoy haciendo una herencia... Es porque lo que quería, que es lo que hemos dicho en un principio, es tener una interfaz que implementa mucha gente para que yo llame a esa interfaz y se llame transparentemente a quien la implementa, sea un Entity Manager T o sea un Pepito P, el que sea, pero se tiene que llamar a esa, a quien la implementa, no a mí. Sin embargo, vosotros me estáis diciendo que si hago esto se me llama a mí. ¿Cómo puede saber C que tiene que llamar a otro? ¿Vale? Ahí es donde interviene virtual, pero el cómo normalmente se implementa mediante punteros a función. Cuando yo le digo que un método es virtual, él automáticamente, estos bytes de aquí, 4 y 4, se convierten en más. Me añade en mis clases un puntero adicional. ¿Por qué? Porque solo hay una forma, cuando yo me he casteado al tipo de base, al que está aquí, a GameContext, solo hay una forma de que yo sepa a quién tengo que llamar si llamo a Set a, Y quiero llamar al del hijo. Y es que yo tengo que recordar de alguna manera cuáles son mis funciones originales con las que me he creado. Porque yo aquí he creado objetos de tipo EM. Luego he hecho un cast al padre. Y lo estoy usando como el padre. Si no, la única manera que yo tendría de llamar a los hijos es hacer manualmente un cast a hijo para que se llame a ese tipo, pero es que entonces pierdo todo lo que quería, porque lo que no quiero es acoplarme con una implementación concreta. Yo quiero llamar a una interfaz y que no se sepa quién me implementa. Vale, Entonces, para eso, cuando se crea el objeto de tipo EM, se crea un puntero a una tabla que va a decir todos los métodos que son virtuales ¿vale? de tipo EM... Van a ser este, este y este. Guarda las direcciones a las que hay que llamar cuando se llame a uno de esos métodos, como por ejemplo setA. Si yo ahora setA le digo que es virtual, automáticamente estos bytes me van a pasar en una máquina de 64 bits, me van a pasar a 16 y en esta me van a pasar a 12, aunque aquí le pongo un asterisco porque 12 no pueden ser. ¿Vale? Porque siempre se reserva alineado, se reservarían 16 y 4 no se usarían, pero son 12 los que tiene dentro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ambos casos me añade a mi objeto un puntero. En ambos casos. Y ese puntero, como digo, apunta a una tabla en la que ahora mismo va a haber una sola entrada. Va a haber una dirección de memoria, que es la dirección de set a De modo que cuando yo aquí llame a set a como hay una tabla virtual... Esto lo que va a hacer es, ah, tengo un puntero virtual, miro en el puntero virtual y veo que set a está en ese puntero virtual. Y aunque yo soy del tipo GC, ahí pone la dirección de memoria de donde tengo que llamar. Y por tanto, esto llama a esta de ahí. Pero eso todo lo hace el virtual, que es la construcción de una tabla de punteros virtuales o Vtable, que es la que me permite que yo cuando llame recorra esos punteros en lugar de llamar a la función del tipo que soy. ¿Sí? ¿Se entiende? Dime. No, lo del igual a cero viene después. A eso ahora lo veremos. ¿Vale? Pero esto es lo que hace virtual. Virtual es mi función va a ser llamada en tiempo real para distintos tipos de objeto y por tanto no sé a priori a dónde hay que llamar. Lo sabré en tiempo real en función del tipo real que tiene el objeto, aunque yo lo utilice a través del tipo padre y en, como está almacenado en la estructura del objeto los punteros, me dice, cuando llame a esta función, esta dirección de memoria, que es la de cuando me creé, la de objeto em. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Para eso sirve virtual, y si no lo pongo, todo este mecanismo no funciona. Directamente, es decir, este getEntities de aquí y el getEntities de gameContext son distintos y solamente se llaman si yo soy de objeto tipo Entity Manager o de objeto GameContext. Se llama a cada uno por el tipo. Y para que se llame al del hijo, que es el que se ha creado, vale que, ojo, al que se llama es al del tipo real del objeto, no al del CAS que utilizo, sino el tipo real, y el tipo real se define aquí, cuando creo el objeto. vale Cuando defino el objeto, ese es su tipo real. A ese es al que se va a llamar cuando yo ponga la palabra reservada, virtual, que la tengo que poner en el padre. Es decir, aquí. Esta función es virtual. Y al ser virtual, automáticamente esta clase pasa a ser una clase polimórfica, esto pasa a ser un método polimórfico, y todo objeto que herede un GameContext tiene que tener un puntero que guarde la dirección de memoria real a la que se va a llamar cuando se llame ese método, aunque le hagamos casts. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y ojo, el método tiene que ser exactamente el mismo. ¿Veis que aquí es devuelvo un const de reference y esto es de tipo const, el método? Si el método que yo pongo en mi clase hijo no es exactamente ese, es distinto. Y para eso está la palabra clave que habíais dicho antes. ¿Vale? Mi entity manager viene aquí. Y mi entity manager, supongamos que yo aquí en backentities se me olvida poner este const. Porque sabemos que el const es una cosa que se olvida. ¿No? Se me ha olvidado poner el const. Yo he implementado esto. Pues este método ya es distinto. Como este método es distinto, no es el método heredado, no va a formar parte de ese puntero que estábamos hablando, de todas esas cosas, y por tanto esto no va a funcionar. Y tal como lo tenemos hecho ahora, va a ser transparente. Solo nos vamos a enterar porque nuestra aplicación hará cosas raras. Exclusivamente. Dime. Como no he implementado el del padre, podría ocurrir que algo me salve en los errores de compilación. Si estuviera implementado el del padre, no me salva nadie. ¿Vale? Podría ocurrir, pero bueno, si yo solo creo objetos de tipo hijo, los casteo al padre, igual cuando llame en el padre intenta llamar al del padre, a lo mejor me da algún error. No lo sé exactamente, ¿vale? Teníamos que verlo, pero puede que me salve. Pero ya veis el potencial error, sobre todo si tengo una jerarquía. Entonces, este potencial error, que de hecho ocurría mucho en C++ antes de C 11 se soluciona de la forma en que yo cada vez que voy a implementar algo que estoy heredando, le pongo override. Aquí. Y esto, lo único que hace este override, que ya veis que me está dando error, lo único que hace este override es darme error... ...cuando intento sobreescribir una función que no es la del padre, para precisamente detectar este caso... ...en el que me estoy equivocando poniendo la firma de la función, porque me falta el const. ¿Vale? Para eso sirve override, simplemente, yo implemento. Hay una cosa más que podéis utilizar, y es, si yo tengo una función virtual, la función virtual se puede implementar en el hijo... ...pero si el hijo tiene una herencia más, se puede implementar más abajo... Porque es una función virtual, se sigue creando la tabla, yo puedo seguir implementando más abajo. Para evitar que un segundo hijo reimplemente una función que yo ya no quiero que implementen más abajo, existe otro calificador aquí que es final. Si nosotros añadimos final, le decimos ya alguien que hereda de aquí no tiene que implementar eso porque eso no va a ser virtual para el siguiente. ¿vale? Eso ya es un detallito, simplemente. Vale, ahora sí estamos implementando la interfaz, nos falta un detalle. El detalle es que esto no va a compilar.